Son 50 o 30 veces Ey, ustedes dos, presten atención Si no quieren estar en mi clase, se pueden retirar Kiko, ¿Qué? ¿Escuchaste eso?